¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge Continuamos con nuestra pedazo de serie, continuamos con Pokémon chicos Que lo habíamos dejado muy aparcado y muchos me habéis dicho Eco, no dejes Pokémon que es la temática principal del canal y no puedes abandonarlo Y en efecto chicos, Pokémon no va a desaparecer, os lo confirmo desde ya mismo Y continuamos con nuestra serie, que la ha tenido que volver a jugar Porque ya sabéis que cuando la empezamos... El nombre del personaje era Black, cuando hace, hacía mucho tiempo, y ahora le he vuelto a jugar entera, lo he hecho todo exactamente igual que como lo había hecho, y ahora nuestro personaje se llama Echo. Como debe ser, continuamos con, con la serie en perfectas condiciones. Para el que no recuerde en qué consistía la serie, básicamente es, eh, iba a decir como un nudlock, pero realmente no tiene nada que ver, o sea, es, es una serie que me he inventado que básicamente si muere un Pokémon... Tenemos que hacer el reto que hay justo abajo En el layout, ahí en la esquinita Que ahora mismo es Abdominales Abdominales como si no hubiera un mañana y, y eso es cuando muere un Pokémon en un episodio Si mueren dos, da igual Solo hay un reto, pero ya para el siguiente episodio Se renueva el reto, así que si queréis dejar retos En la descripción, eh, yo me los apunto Todos y luego los, los hago que, que, joder, pues así tenemos Esa interacción, y si queréis dejar motes Para los Pokémon también estáis en todo Vuestro derecho, así que nada, me pongo los cascos No sé por qué estoy en el menú de pausa, la verdad, o sea no, no entiendo nada Y teníamos que ir a salvar a Nebulilla Como bien nos recuerda Rotom Así que vamos para ella Continuamos por aquí No sabéis las malditas ganas que tenía De grabar puto Pokémon O sea, es que no lo podéis ni imaginar A ver, compañero Mi novia tenía la manía de desaparecer Cuando menos te lo esperas Supongo que es en la clase de persona Que en cuanto ve algo que le llama la atención siente un impulso irrefrenable Compañero, yo... Yo que tú no tendría cuidado, no vaya a ser que busque amor en otro sitio, ¿eh? Yo, yo no digo nada Vale, primer Pokémon, chicos, del día de hoy Que es nada más y nada menos que un Cutiefly ¡Wow! Bonito Pokémon, le tenemos en el equipo Pero no tenemos nada que hacer contra él O sea, no, no quiero luchar, no quiero perder el tiempo Vamos a ir a salvar al, al bichillo este de las de, de, de forma de nube Y, y paso de, de combatir Así que nada, salimos de aquí Aquí está Nebulilla, sí Hola Nebulilla, ¿qué pasa? ¿Qué me cuentas? Cosmog, Cosmog <ríe> Y ya está, buena conversación, compañero Muy buena ¿Algo más? Hombre, Lilia, ¿cuánto tiempo, señorita? Ay, mira que me haces padecer Cosmog, ¿qué? ¿qué dice? Gracias, Eko De nada, guapa Voy a curar a tu Grubin, se lo merece después de todo Gracias ¿Solo a Grubin o al equipo entero? Que, que te he pillado, que te he pillado ¿Sabes lo que he leído en un libro? Que hay un Pokémon llamado Oricorio Cuya forma cambia según el néctar que el Liba ¿Que el Liba? ¿Qué IVA? ¿Qué es eso? De una flor u otra, vale eh, Supongo que significará llevarse, ¿no? El néctar o, o chupar ¿no? No. Dejémoslo, dejémoslo Al parecer no es una evolución, sino algo llamado Cambio de forma, vale, ya me lo sé, señorita Cosmog Por favor, Reuli, ya otra vez en la bolsa que, hay poca gente, que haya poca gente alrededor No es excusa para portarse de forma irresponsable Venga, vámonos, ya que el profesor Kukui Se va a preocupar y nos acabará regañando Venga, vámonos Que papi se enfada Debe estar ocupado con la madre del personaje Que ya sabemos todos las historias que se tienen Hola, Echo Coño, Tilo ¿Cuánto tiempo? Anda, Lilo también está ¿Qué haces tú por aquí, Tilo? Pues ya ves, acabo de superar mi prueba Ole eso, eso es bueno, eso es bueno, chaval Oye, Echo Quiero ver si me echo más fuerte Sé que te he pillado de sopetón Pero luchemos... Va, vale Combate contra, contra Tilo Así de jajas En plan... En, en un plus plus. Eh, vale Tilo tenía a Poplio. Y otro más Pikachu. Pikachu, vale. Otro más. Eh, es Pikachu. Antes tenía un Pichu, ¿verdad? Me, ¿Me quiere sonar, Ahora tiene un Pikachu. Vale, vamos con Bichin. Que tiene disparo lodo. Y yo creo que podemos hacerle pupa. Vale, nos ha curado, lo cual es buenísimo. Porque así no tenemos problemas. bola voltio, bola, voltio. Pikachu, no me des problemas. Aguántalo Bichin. Lo, lo aguanta bien, lo aguanta bien. Vale, objeto lodo, le bajamos la precisión, lo cual siempre es cojonudo, y aguantamos otra bola voltio incluso a lo mejor dos, me ha quitado 12 PS, 12 por 3 36, aguantamos dos aguantamos dos bolas voltio así que perfecto, aguantamos este, bien, otro bofetón lodo le bajamos aún más la precisión, y a ver si conseguimos que los empiece a fallar, y le empezamos a reventar a, a bofetón lodos mientras él falla ataques. venga, va, va, va. bola a lo, lo, lo, lo falla, lo falla <ríe> ya sabía yo, ya sabía yo que tenía que fallar en algún momento, bofetón lodo y me, me queda uno más solamente, ¿no? me queda un golpe más y le debería matar lodo, Lo fallas lo falla, lo falla Ataque rápido uh, uh, uh, Vale, vale me quita, me quita menos, me quita menos vale uh, Por un momento me ha acojonado Pensando que me iba a quitar a lo mejor más Que, que bola voltio Cosa que, que no tenía mucho sentido vale Pero por lo menos me ha acojonado Me muero A ver, te quita que sube nivel 10 Vale, perfecto Aprende estoicismo Buen ataque Y poplío, vale Poplío, poplío A ver, podemos ir con varo que le cambio el nombre, por cierto <risa> Supongo que os acordaréis que siempre lo llamaba Alf Pues ahora le he llamado Varo, porque sí Vamos con Varo, vamos con Varo, no quiero complicaciones Hoy es un día de, de continuar la serie de jajas, de, de relax, ¿no? Digamos, o sea, vamos con la calma, con, asegurando todo lo posible y ya está No, te, no quiero problemas A ver, Poplio, ¿vas a morir de una hoja afilada? ¿Me lo confirman por el ping anillo? Hoja afilada, garra rápida además, lo cual es buenísimo Hoja afilada, ojitos tiernos Me baja el ataque, puede ser me baja el ataque. Sí, no le matas de un golpe, ¿verdad? ¿Verdad? Hoja afilada. ¡Pum! ¡Oh, oh! ¡Pedazo, golpe, golpe crítico! Ahí está. Y Poplio al carrer, coño. <risas> ¡Al carrer! ¡Y al carrer! 4-0 y al carrer. ¡Qué bueno, tío! ¡Puto amo, eh! Nuestro varo. Me ha salido un gallo ahí. Que ni mané Navarro en Eurovisión, la verdad. Pero bueno. ¡Jo! No les da a mi equipo la oportunidad de mostrar lo que vale, tío. Es un equipo de mierda, o sea. No sé cómo lo ves, pero Poplio y Pikachu no es a la liga Pokémon, ¿eh? No sé cómo lo ves Eco. eres eres una pasada! Ahora ya no sé si podré ganar algún día el Yayo ¿El Yayo? ¿Quién es el Yayo? Sabía que eres un tío legal, Eco. Te doy las gracias por haber encontrado a Lilia De nada, tío, ¿qué pasa? Y tú, tío, has superado la prueba, ¿no? Enhorabuena, has usado movimientos chulos Este es mazo macarra, tío <ríe> Sí, he usado un movimiento Z Seguro que ahora Caudal también está muy contento ¿Por qué lo dice el profesor Kukui? Me están llamando al teléfono, tío. Es que es parte de las pruebas, ¿sabes? Cuando las superas hay que enfrentarse y vencer al k de cada isla. Vale, el, el abuelo, el Yayo, se refería al abuelo, joder. Al, al, al del McDonald's, coño. Al de, la, al de la bata amarilla, tío. Exacto, un enfrentamiento muy especial que recibe el nombre de Gran Prueba. En plan, wow. Lo que más me emociona después de estudiar movimientos de Pokémon es verlos combatir. Combatir, Bueno, profesor, pero es que yo... Venga, no se hable más. Dirígete a Pueblo Lili, aprovecha el viento a fin y baja por la ruta 3. Y ya está Ok, pues nos vamos a terminar la ruta 3 Por fin ha llegado el momento de enfrentarse al caudón. Dirígete a por Lily. Vale, vámonos Bajamos por abajo No vamos a bajar por arriba, ¿verdad, eco Eh, eh, hola, hola, hola, señor Quiero que tu fuerza me haga temblar de la emoción Ven a hablar conmigo cuando hayas vencido a todos los entrenadores de la ruta 3 Ok Vale, ese es el mítico que dice Yo soy el más chulo del barrio Entonces, hasta que no venzan a todos los del barrio Yo, pues contigo lo no lucho Hola, ¿tú quieres luchar? No Cuando te veo a ti y a tus Pokémon siento que la paz invade mi corazón Wow Gracias, te regalo esto ¿Qué me das? ¿Me das una poción? No, campana alivio Vale Vale, vale, vale Ojo, ojo Porque eso es interesante Es lo de... Eso es, lo de... Que aumenta el cariño del Pokémon que lo lleva Lo cual es... Es guay Aquí hay una MT Que no podemos pasar Porque no tenemos... golpe roca O como se llame En este puto juego Y... <ríe> no me lo he pasado todavía, eh A lo mejor No me creéis Pero os juro por mi vida Que no me he pasado Pokémon Sol Y Pokémon Luna lo cual es una vergüenza a día de hoy Que van a sacar Ultrasol y Ultraluna, tío Es que me parece acojonante A ver, vamos por aquí Hola, señor, ¿tú quieres luchar? Sí, sí, sí, sí quieres luchar, sí A ver, ¿qué me dices? He equipado a mi Growlithe Con un objeto para que tenga algo de ventaja en el combate Cuidado Growlithe, cuidado que tenemos a... A Grubin el primero y no quiero problemas A ver, señor Hugo Promesa Hugo Un solo Pokémon, supongo que es Growlithe ¿No me has troleado? No me ha troleado Vale Vamos a luchar contra un Growlithe Tipo fuego puro ¿Qué tenemos para un fuego puro? Porque ni Alf, ni Tikitaka Pacopek Podría hacer algo Kratos también podría hacer algo Kuroko ni de coña, tipo acero también Vamos con Kratos Hace mucho que no le saco Tenemos tenemos mordisquito Así que podemos reventarle Adelante Kratos, enséñale Cómo se lucha este Growlithe Que me hace ascuas, menos mal que no hemos sacado a nadie De tipo <risa> débil al puto fuego Y me quita bastante, ojito, eh me quita 10 putos PS. Vamos a anulárselo. Que no me gusta un pelote. Vale, ascoas otra vez. Se lo anula. Golpe crítico, en serio. Me cago en Sampito Pato, tío. Vale, anulación. Se acabó Ascuas. Se acabaron los críticos. No sé qué coño pasa hoy con los críticos. Y... Mordisco muerte, ¿no? A ver cuánto le quitamos. Mordisco. No le queda más movimiento. Forcejeo. Forcejeo. Me quita 9 PS. Han cambiado lo de combate. Antes era... Combate, no forcejeo Vale, me mata, eh O sea, cuidado que me mata, tío No quiero problemas Vamos con Paco Peck Y en teoría Si hace forcejeo Se suicida ¿Confirmamos que se suicida? No sé ¿eh? No le queda momento Forcejeo Forcejeo, tío ¿Por qué forcejeo y no combate? Que es? ¿Golpe crítico en serio con forcejeo? No me lo puedo creer, tío Vale, Groly debilitado. ¡Al carrer! Groly de mierda <risa> ¡Joder! Joder, vale 170 de experiencia. Subimos a nivel 15 De puta madre Alguien más, sube, alguien más, sube Bichín, sube a nivel 15, bien, bien, bien, Bichín Kratos, Kratos a nivel 15 ¿Llevamos el repartir experiencia demasiado? Puede ser que estemos extra leveleados, eh Quiere aprender bomba ácida, lo cual es bueno Destructor <risa> Destructor es fucking shit, nigga Así que le quitamos destructor, aprende bomba ácida Que siempre es bueno No sé, no sé ni si es bueno, de hecho <risa> Ni siquiera lo he mirado, pero me la suda Vaya, no basta con equipar eh, a los Pokémon con objetos Un entrenador también tiene que saber cuándo y cómo usarlos Sí, y tener más de uno ¿Eh? Consejito del día A ver a ver si te... si capturas alguno más Vale, continuamos No sé cuántos combates... ¡Uh, uh, uh! Poción, poción, poción, super poción, bien, bien Aquí podemos comprar pociones, no es un Ya lo he dicho antes, pero... pero bueno Me emociona igual, ¿vale? Tener una super poción A ver qué hay por aquí Uh, uh, ¿tú quieres luchar? No, no, sí, no, hola chicos, eres por aquí, ¿verdad? No, me acabo de mudar, soy de canto ¿Puedo pedirte un favor? Sí, pero no soy de aquí, ¿eh? Anda qué bien, muchas gracias, qué amable De Alola tenías que ser, que no soy de Alola <risa> Pues la cosa es que hemos venido de luna de miel Y mi queridita se ha quedado prendada De un Pokémon llamado Rockruff ¿sabes? Yo también Rockruff mis dieces Tiene un cuello lleno de rocas Y la cola enroscada, hoy no sé leer, voy voy como empanado Es bueno hasta decir basta Parece que suelen estar por la colina de quilate. como Pero como yo no conozco estos andurriales Quería proponerte que fueras hasta la colina de quilate Para capturar uno, luego me enseñas tu Pokéde Y así podría yo ir a capturarlo por agradecértelo te pagaría con una recompensa por la molestia Así que espero que aceptes Wow, vale, no sé dónde está la colina de quilate. Quiero un Rock Raph, así que eso nos viene guay Y aquí hay algo, vayas Vaya Meloc, Vayas, por donde vayas hay vayas Lema del canal, vaya Zanama Algo más, algo más Vaya Cidra, bien, bien, vaya Cidra Bien, que vaya, Cidra es la, recupera, la que recupera A PS esa muerte Y ya está, creo que ya se acaba la ruta Vale, vale Minuto 12 de vídeo. Nos quedan el combate tocho de allá arriba. Y el combate contra el caudán. La verdad es que no sé cuál es más importante o cuál debería hacer primero. Pero el caudán me da un poco de miedo. Voy a apagar el repartir experiencia. Por eso de que igual estamos un poquito... Estraleveleados. Solo un poco. Debería estar por aquí repartir experiencia. A apagar. Vale, los activamos. Y... Lucho contra el de arriba, contra el de abajo. Vamos contra este primero antes del caudán No vaya a ser que el caudán nos dé problemas de verdad Y nos dé un sustito Hola señor, ¿quieres luchar? Sí, vale No puedo contener mi entusiasmo, como conmovido mi sereno corazón cual agradable brisa primaveral? Dios, ¿es Becker? ¿Es Becker renacido? ¿Quieres que combatamos hasta caer abatidos por las emociones? Acepto el desafío Esa es la respuesta que quería escuchar, nene Muy bien, voy a mostrarte las virtudes de la tarjeta roja ¿Tarjeta roja? ¡Expulsado! Penalti, expulsión Ala Coño es Fola, es Fola Tío, tiene el pelo a lo Fola, no jodas, o sea, es igual Entrenador Weigas, parte desafiados Pokémon, ¿Qué son Rockraft, coño, hablando del rey de Roma Eh, Rockraft Tipo roca puro, ok, venga, nos ponemos serios Tenemos a Bichín Podemos hacer... Está... Ah, iba a decir que estaba medio muerto, pero ya veo que no Me ha, me ha debido curar Tilo al vencerle Vamos con Bofetón Lodo, ¿no? Yo creo que sí, es roca puro. En principio no debería... Tenemos muchos problemas. Mordisco... 12 PS otra vez. No es mucho, ¿vale? Bajo botón lodo le quitamos poco. Muy poco. Es verdad que le bajamos la precisión y tal. Tarjeta roja. Vale, cambiamos de Pokémon. Porque lo ha dicho él. Cutiefly, coño. tikitaka ¿qué pasa, tío? No te usan mi puta vida, pero bueno, aquí ya estás. Eh, absorber. Paralizador. Cuidado. Uh, cuidado, que es tipo roca, tú. No creo que tenga nada de tipo roca, pero... Igual es jugársela Vamos con absorber A ver, es más rápido que yo, seguramente Tramparro... Ah, vale, Dios Me he confundido con rocas Por un momento, tío Vale, eh, me pone rocas puntiagudas, absorber A ver cuánto le quitamos Dios, qué mierda, chaval Vale, pues vamos a sacar a... Vamos a sacar a maro, tío Le hacemos hoja afilada, vamos a asegurar Hoy es día de asegurar, de ir de, de tranquis, de jajas, tío, tampoco que no tenemos problemas Así que, Rockraft, amigo mío... Uh, uh, vale, vale, las rocas, mordisco, lo evitamos, ¡vamos! Ahí está nuestro starter a muerte, hoja afilada y Rockraft debilitadísimo, ¿verdad? Uh, mordisco, vale, cuidado, cuidado, cuidado, me quita poco, me quita poco, retrocede, no me lo puedo creer, no empecemos, ¿eh? No empecemos con el hacks de los hacks de los anti-hacks, o sea, por favor, mordisco, no retrocedas, hoja afilada, bien, ya está Rockraft, muerto, ¿no? Nivel 13, ahí está, al carrer, al carrer... A tomar por culo. Venga, a, siguiente. Tenía otro Pokémon, ¿verdad? pero que sí, subimos a nivel 18, guay. Nos viene bien. Vamos a quitar repartir experiencia, así que de momento, vamos bien. Tiki Taka sube el 11 porque ha, jugado, ha luchado. Y Bichin también. Slowpoke. Eh, seguimos. No tengo nada de tipo eléctrico ni tipo siniestro, así que planta. <ríe> paso, paso de complicarme. Bueno, tengo, tengo tipo bicho, ¿eh? Que es tipo psíquico. El tipo bicho es muy eficaz, pero bueno, vamos con Vamos con la hoja ahí está Reventamos al Slowpoke, le quitamos más de la mitad Más de la mitad, bien, bien What? Se cura, no, tarjeta roja otra vez No me lo puedo creer, sacamos a No, Kratos, no No, no, no, no, no, no No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, peces, confusión no afecta Dios Dios Casi me da un puto infarto, he echado un lardo Aquí desde la tensión Vale, vale, vale, fuera, fuera fuera, Cambiador de Pokémon, tío eh... ¿Kuroko? Cuidado, cuidado, que es tipo agua, eh No, no hagamos el gilipollas, vamos con Varo ¡Oh, my nigga! <ríe> Parece que vamos a asegurar, pero... Los sustos son reales, eh La madre del cordero La madre... Del... Uh, uh, 19 PS, tío Vale Vale, me hace bostezo En teoría, en teoría de un hoja afilada Si no fallamos Le reventamos, somos más rápidos Garra rápida, por si acasísimo Vamos con eso, vamos con hoja afilada, destrozadísimo poco que ganamos el combate ¡Sí! Bien chicos, bien, bien, bien, bien Golpe crítico además, por si acaso, ¿sabes? Por si no tenía suficiente, garra rápida y golpe crítico Combo breaker Ahí está, ¿qué pasa Fola? Me parece inconcebible que alguien haya, haya logrado herir mi orgullo Señor Fola, usted no habla así Y lo sabemos todos El día que Fola hable así, no sé, cierro el canal ¿Qué me cuentas ahora? Ha sido un buen combate, mi corazón resplandece como un cielo despejado tras una espeluznante tormenta. Aquí tienes un recuerdo de nuestro emocionante combate. Gracias. Muchas gracias por el regalo. La verdad es que me viene de puta madre. Tarjeta roja, ya ves tú. ¿Cuándo voy a usar esa mierda? Déjame para el niño, que ya que, que quiero ir a por, a por el caudán. Vámonos. Minuto 17, 16 de vídeo. No sé, en función de... No sé, a mí me pone 17, pero creo que será 16 ahora mismo. Vamos para abajo. Tenemos que curar. Y vencer al Caudan. Vamos a dejarlo para el siguiente episodio, yo creo, ¿eh? Episodios más cortitos, así... Este está bien. Este, este ha tenido su tensión y tampoco quiero hacer abdominales hoy, ¿vale? Así que vamos para, por lo A ver qué nos cuentan. Y lo dejamos en el combate contra el, contra el fucking Caudan. Uh, música relajante. Tengo unas ganas de que no veas de veros luchar a ti y a tu Pokémon en cuerpo y alma Especialmente ahora que has ya superado tu primera prueba, Echo Gracias, Kukui Sí, yo no soy entrenadora, pero aún sí puedo ver que lo que has hecho es algo increíble Gracias, Lilia Moog, el, el cosmoj también me felicita Kaudan, el Kauna de MLM es realmente fuerte Es un entrenador muy hábil que sabe sacar el máximo a los Pokémon de tipo lucha Vale, guay Guay porque Paco Pec va a ser clave Dartrix va a ser clave y ya, <ríe> y ya porque el resto Jodido, creo que lo mejor sería Que tu equipo practicara con los movimientos de tipo volador O psíquico, psíquico no tenemos Pero volador, volador Nos apañamos, ahí está El tío del McDonald's El gordito del McDonald's Vale, vamos a parar aquí chicos, yo creo que, que ha sido bastante por hoy, hay que encontrar el caudán Como que, eh Rotom, está ahí tío, o sea vale, vale que quieras guiar al jugador, pero joder Está puto ahí, ¿sabes? <ríe> Increíble Así que nada más chicos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya encantado este pedazo de episodio Dejar un super like de Compitrueno, como digo siempre, apretar ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao